Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 279 La libertad de la creación garantiza la mía. Se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Únicamente en sueños Parece él estar aprisionado en espera de una libertad futura si es que ésta ha de llegar. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado? Cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? La libertad de la creación garantiza la mía. Amén.